Mi nombre es Ruth Imelda Montaño, vivo aquí en el municipio de Guapi. Comujere es una organización de mujeres que trabajan para mejorar su calidad de vida. Pescadores, vendedoras de pescado, panaderas madres comunitarias, carpinteros, los que hacen los instrumentos musicales, los indígenas del Saiya que nos suplen con su materia prima, los indígenas del Canal que llevan a vender los productos como las cuatro tetas. Y nosotros que realizamos sus trabajos, sus individuales, sombreros, nosotras las afro, Pues como eres, ha crecido tocando puertas, realizando proyectos, ya contamos con su sede, que tenemos un local donde vender su artesanía, que está al frente del Hotel Río Guapi, que es donde eh, llegan los turistas, allí promocionamos todos nuestros productos, como son los sombreros, los individuales, las canastas, bolsos, abanico... Es muy importante la artesanía en nuestro municipio. O sea, incentivar a las personas para que este legado no se pierda y para que muchas personas puedan salir adelante